Significa que nuevo vídeo, mmm, nuevo vídeo mmm. Vale, encanta eso, en serio <risa> Creo que se nota, sí. Hoy mmm, os traigo, como podéis ver en el título, en mi cara Este maquillaje para otoño-invierno Me parece fascinante me han dado por estos tonos, así cálidos y tal, para el invierno, para contrarrestar Entonces como me fascinan un montón estos colores, pues os he hecho este look Porque me lo veréis un montón en mis redes sociales Por lo que si os preguntáis qué me hago, pues aquí tenéis el vídeo Aunque lo vais a tener en chiquitito en Instagram, pues aquí también Porque aquí quiero comentaros algunas cositas Pero antes os voy a dejar con el proceso No os estéis con mi cara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 Y la Moon mi I get a good feeling Yeah Ooh, sometimes I get a good feeling Yeah go But I take a chance on we, Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say Yo como lo paso pipa grabando Creo que es otra verdad Estoy encantada con la paleta de Nabla Le doy muchísimo uso Le saco muchísimo partido Si os dais cuenta El eyeliner de cat bondi También se está ya medio muriendo Voy a hablaros de algunos de los productos Porque otros ya los conocéis Y no tire más Por ejemplo, el delineador Es un delineador Rimmel es el Rimmel Y voy a hablaros de algunos productos en concreto Este labial mmm, Es maravilloso Los metálicos Se quedan labiales muy chulos No transfieres Genial, no me deja los labios secos tampoco. Esta base, puedo deciros ya, mmm, creo que de corazón es mi base favorita. Sí, que es verdad que cubre muchísimo y no lo necesito. Pero aún así, no noto que lleve ahí 300.000 kilos de maquillaje. La noto muy ligera y muy cómoda. Es mi color de piel, estoy muy a gusto con ella, Que el vídeo espero que haya sido cortito, por favor. Os mando muchísimos besos, muchísimas gracias. Os mando muchísimos besos y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Tú y yo nos vemos la semana que viene y bueno, lo más, más, más, más, más importante de todo, ¡Happy Longiúdate!